Parece que hay una mujer. Qué linda que está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te pegaste? Está? ¿Qué? ¿No? ¿Qué da, es la primera vez que voy a salir desde que nació la bebé. Me Terminé de jugar y me vine al toque. Sabes que hay un clima tremendo en el laburo. Necesitaba despertarme un rato nomás. Sí, acá también hubo un clima tremendo. No durmió nada ¿Oh? todo el día. ¿Sí? Sí, estuvo oh, refiriado. Es una bebé hermosa, monstruo, hermosa, bebé hermosa. Pará, ¿eh? eh, ¿Ya te vas? Sí. Pará, pero eh, ¿cómo era lo de la leche? Decime, eh, ¿eran dos cucharadas de leche? No, tres cucharadas soperas. Tres. Ay, Pará, pará, pará. Y, y la mamadera tengo que desinfectarla, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Le pongo la mamadera con el agua y enciendo o hiervo el agua y después meto la mamadera? Eh, Sí, herví el agua, metí la mamadera o lavála bien, es lo mismo. Eh, fijate que te preparé el bolsito ya. que tiene el, el cambiador, el, la matita ah, y bueno. llévatelo. Bueno, y para, eh, escúchame, igual sí, seguro voy a comer a la de mi hermana, pero no me voy a llevar todo esto, es un quilombo. Che. tantas cosas. Sí, me, me imagino que vas a comer y te, te preparé el bolsito. Me decís cómo se abre esto, por favor. A ver, espera. Ah, no, no, es no medio Es medio complicado. Ahora, mira acá. Tiene que hacer clic, apretar ese botón, subir ese botón, poner el coso abajo. ¿eh? Uno, dos, tres. No, no. Eso, ¿ves? China. Te pinte. Escuchame, hoy fui oh, a la... A la, ¿A la pediatra con esto? Todo me subí, esto sí, padre. me subí a con esto. Ah, ¿qué te dijo el pediatra? Bien, que está genial, que... Está, la manchita es de esa... No, eso no es nada. ¿Todo no, no, bien? No es nada, es nada, está re bien, el pecho está genial. No, está no, Tora ¡Debe tener hambre! ¡No! ¡Hambre no es! ¡Le di un montón de ¡Debe tener pedo! ¡Fijate! tiene ¡No sé! Che, no tiene sentido Para, sí, ¡Pará! Que ¿está ¿está ¡Y si sigue hago? ¡Es retardo! ¡Dónde ¿No? está el chupete! Chupete, chupete, tiene ¡Yo te entiendo! ¡Pará! Y te juro que te quiero apoyar en todas tus movidas. Pero pasa que la madre es la madre, ¿entendés? Ella siente tu olor, tu voz. Tus tetas, tus tetas. Tus tetas es su alimento, es el santo remedio, no lo podemos dejar sin eso. Ya qué lindas que son. Escúchame. Hagamos lo siguiente. Organizamos para la semana que viene una reunión en casa con las chicas. Así no tenés que salir y si querés yo me voy a dar una vuelta con ella y te quedas sola con las chicas y estamos todos contentos. Dale. Me voy a bañar rápido y si querés tirarnos una peli en la cama. Hagamos lo siguiente. Organizamos para la, viene, para la semana que viene, para la semana que viene, para la semana que viene, para la semana que viene. Y te juro que te quiero apoyar en todas tus movidas. Todas tus movidas. La madre es la madre. La madre es la, la, la madre. ¿Entendés? ¿Entendés? Ella siente tu olor, tu olor, tu voz, tu voz. Tita, tita, tita, tita. Entendés. No. Es hora de que te quedes solo con la nena. Pero si yo me quedo solo. No, no, que... más de dos horas. Es hora de que, de que... reconozca tu olor, de que... reconozca tu voz, de que sienta tu presencia, de que vos encuentres tus propias maneras de contenerla. Yo estoy segura de que van a estar bien. Sé que van a estar bien. Voy a salir. Y no sé que la vuelvo. Te amo. Yo me envolvo.